del 3 al 24 de enero comenzará de forma digital y presencial el festival de santiago amil la vigésima octava versión del festival internacional santiago amil dará inicio a su temporada estival con una modalidad de escenario digitales teatro amil tv Así como por Zoom, los espectadores podrán disfrutar de la programación por medio de televisión y radio. También se incluyen en for unos formatos novedosos que ofrecerán experiencias para un espectador, así como grupos pequeños en espacios no convencionales que recorrerán la ciudad. Un total de 150 espectáculos en 19 países componen una destacada programación. Como todos los años, el Festival Santiago Amil parte este 3 de enero en memoria de Andrés Pérez, celebrando el Día del Patrimonio del Teatro. Las personas podrán acceder a la programación nacional e internacional a través de la página web Teatro Amil TV. Por su radio Bio, Bio la cadena de televisión TVN, a su vez habrá actividades vía. Facebook, Facebook Live y la ciudad se iluminará bajo proyecciones en los edificios más emblemáticos de Santiago. Estas transmisiones en vivo tendrán lugar a partir de las 21.40 horas. Dentro de los espectáculos se encuentran de relevan la Luciana Acuña de Alejo Munkivasky, una intervención argentina que mezcla la danza y el cine, en la que bailarines y bailarinas vuelven a la vida proyectados en lugares públicos y este 3 de enero lo hará en la Torre de San Borja y el espíritu de agua reconocido colectivo del Day Love Love. La intervención lumínica de Mapping, que aborda la historia del agua y su significado para la sabiduría ancestral, será proyectada en una copa de agua de Maipú para que las personas lo vean desde sus casas y transmitidas en vía Facebook Live, la fundación de Teatro Amil, dando inicio así a las distintas acciones que realizarán en distintas comunas de Santiago y regiones. Por su parte, la programación 31 minutos de Don Quijote será transmitida por la cadena televisiva de TVN a las 18 horas, Juan Carlos Bodoque, Tulillo, Truviño, Juan Quín y Juan Harry y Patana vuelven para adaptar la obra de Cervantes en una parodia teatral pensada para toda la familia. Y es que recrea elementos esenciales de la historia. Con la dirección de Pedro Perano y Álvaro Díaz, además de títeres, música y en vivo deslumbrantes collajes a cargo del artista chileno Mauricio Garrido, una semana después también se podrá ver el domingo 10 y lo harán a través de la función especial antofagasta 1000 por las pantallas y la página web Teatro a 1000 TV. La programación de línea permitirá 25 títulos. Aplaudida Blanche Neige, Blanca Nieve, dirigida por el coreógrafo Angelin prejol y se presentó ya en el 2017 en Santiago Mil. Calacas y Golgota de Bárbaras pionera la combinación de arte ecuestre en la danza y la música en escena. Las óperas Requiem de Mozart, adaptada por el vanguardista de director italiano Romeo Castellucci y El Reseñor y otras fábulas por Igor Stravinsky, dirigida por Gran Robert Le Penich. Además, aplaudidas versiones contemporáneas de Carmen y Electra, también se podrá ver la retrospectiva de las destacadas bailarinas y corógrafas de Cecilia Vangolia, las creaciones locales como Tú, No Tienes Corazón, Proyecto Memoria y Presente, Videosferas como Solo Solos y el debut de cuyat. Así también se presentará Amor, Amada y Amar de Compañía de Teatro de Viola Fénix dirigida por Guillermo Barr, artistas de la región de Tarapacá y si el primer estreno de la programa de Territorios Creativos Continuará la jornada con actividades por Facebook Live, la Fundación de Teatro Mil para celebrar el Día del Patrimonio del Teatro, con una conversación junto a Ángel Latus y Teresa Ramos, homenajeados el 2021 a las 12 horas. Unas horas más tarde se iniciarán los diálogos junto a las artistas de programa de territorios creativos organizados por Lab Escénico. De cuerpos de calle a las 15 horas, prácticas, acciones locales a las 16 horas y el panel de interdisciplina de los nuevos escenarios a las 17 horas. En el caso del anfiteatro de Bellas Artes se abrirá al público su cartelera en su escenario al aire libre, con un aforo de 20 personas en el 5 de enero del año, el hoy, Equilibrio Precario para conseguir luego el Foster Conservatorio del Teatro Tucupaye de Teatro de la Banda. En el caso del 29 de la sombra de un hombre disidora, Gas Muri, pescador del silencio Blanco, el Árbol Co de Esteban Kerostritz, Manuel... Mansilla y además, si la región metropolitana avanza a fase 3, se activará la programación de la aldea de encuentro y se sumaría un nuevo escenario en la terraza Caupolicán del Cerro Santa Lucía. Para más información, les pueden visitar la página www santiagoamil.cl o bien positivediva.com donde se encuentra toda la información si te ha gustado esta noticia ya sabes, regala ahí un like y dile a todos tus amigos que aquí están todas las noticias y novedades que Positiva te trae para ti para que lo pases muy bien en esta temporada estival, hasta la próxima